Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carla Roland, e interpreto a Greta en la serie No hay amores en Buenos Aires y bueno, ya estábamos filmando unas escenitas que van a estar demasiado buenas junto a mi compañero Lucas. Yo hago de Lisandro y ella es mi amante. Apa. Apa. Sí. Y estamos acá porque nos hicieron que digamos algunas blueses. <risa> ¿Sí? Ay, bueno, es no. así. Mamá hueva. Bueno. Mamá huevo. <risa> Sí, Esto, espérenlo muy pronto. No hay amor en Buenos Aires.